Bienvenidos a una nueva entrevista online desde el Atelier. Esta vez estoy entrevistando a Francisco Ramos Howell, más conocido entre los amigos como Paco. Y Paco es colorista y también es asesor en flujos de trabajo. Sabe muchísimo de técnica y además es un artista del color. Así que tiene un gran espectro de conocimiento. Y bueno, contanos, Paco, un poco cuál es tu nacionalidad, si es que tenés una, si es que tenés dos. <risa> eh, considero que tengo dos nacionalidades. Eh, nací en Costa Rica y desde los 10 años vivo en España, aunque he vivido en Suiza, en Grecia y Uf. en el Reino Unido también. Pero me considero eh, español y tico, es decir, hispano-costarricense. Sí, ¿Kiko, totalmente. Kiko, no le dicen? Eh, tico, tico. Pero tenés acento 100% español. 100% español, sí. Claro. De, bueno, tengo acento madrileño. O sea, madrileño. Eh, pero... Muy madrileño. Soy muy madrileño también. ¿Qué o sea, es, gatos ¿no? Es le dicen a los madrileños, puede ser. A, lo, a los madrileños que tienen eh, eh, los cuatro abuelos. Eh, eh, son eh, de Madrid los cuatro, esos son los gatos. Yo, ah, okay. es imposible que sea gato, imposible que sea gato. ya Mi madre que... era de Costa Rica y mi padre de Granada, así que imposible imposible es que ya casi, ser gato. así que no existen los gatos, son un mito, porque nadie es de Madrid. No. Yo conozco, eh, creo que dos gatos, de, de <risa> todo mi grupo de amigos, eh, y por suerte puedo decir que tengo muchos amigos, conozco dos gatos, dos gatos. Bueno. Pero sí, lo que dices es muy acertado, o sea, nadie, nadie es de Madrid Claro, y, y además tu apellido, que es Ramos y Howell Yo te conozco eh, hace mucho tiempo, pero mucha gente te conoce hablando en inglés ¿no? eh, Hablando en un sí, inglés perfecto, sí. digamos Correcto, sí, sí eh, Sí, eh, es, es curioso, el, el apellido de mi madre era, era Howell de, y de hecho el apellido de mi madre en Costa Rica, eh, de, de hecho mi, mi madre y sus hermanos, eh, su apellido estaba ya castellanizado, se había pasado al español, se les conocía como Jobel, pero Ajá. quisieron y lo consiguieron eh, volver a el nombre eh, que en realidad tendría pues eh, sus abuelos, entonces mi, mi abuelo en sus documentos le aparecía el nombre Jovel eh, en español. Claro. Escrito J-O-W-N. Ah, totalmente. Pero, Oye. pero eh, eh, mi madre y, y mis tíos eh, decidieron eh, volver a eh, cómo era el apellido, cómo estaba el, el, escrito el apellido antes. Entonces, yo y mis primos somos todos Jovel. Eh, claro, claro. Eh... Paco, fíjate si tenés algo en el micrófono que hace un chiquido, ¿viste? Cuando te mueves o algo, se escucha un clic, clic. Puede, ¿Eh? ser, la, puede ser el, eh. el abrigo. Ahí eh, puede el ser. Este. Ahí está. Vale, bueno. voy a intentar que no toque. ¿Viste? Ahí ahí, a ver, sí, voy a intentar... Eh. Sí, no sé voy si a es... intentar que no toque. Ahí está, ahí está perfecto. Igual no te queda vale, duro. Tic. Fíjate, acomodado. Vale, vale no, un tic, tic, tic. Va a ser, yo creo que va a ser eso, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira, pero bueno. Bueno, vamos. Bueno, bueno eh, nosotros nos conocimos, vamos a cambiar de plano, así me lo puedo editar. Nosotros nos conocimos trabajando juntos eh, en unas demostraciones que tuvimos que hacer en India eh, para SGO, en la época en que yo todavía colaboraba en el desarrollo de software y, sí. y vos hacías... Eh, el trabajo de Demo Artis. Sos una especialista en mística y hoy en día seguís haciendo color en mística o trabajas con, con diferentes software. ¿Qué, qué estás manejando? Eh, eh, trabajo eh, con mística, he, he trabajado toda mi carrera, eh, prácticamente toda mi carrera, eh, y en los últimos años eh, pues he estado trabajando también con Resolve. Eh, obviamente, Resolve está tan extendido que. Eh, eh, dejo los trabajos de Mística eh, para los que eh, podemos hacer en el estudio eh, donde tenemos Mística. Eh, esos los hacemos en, en Mística, pero prácticamente cualquier trabajo que hagamos fuera, en cualquier otro estudio eh, de color o productora, eh, casi siempre se enresolve. Claro. Y con Mística, contarme un poco, primero, para conocerte un poco más y para que la gente te conozca también. ¿Cómo te iniciaste en la postproducción? ¿Por qué te interesó? ¿De por qué puerta entraste? En, yo, eh, además, me acuerdo... Eh, o sea, yo estudié la carrera de comunicación audiovisual y ahí eh, conocí a, a un profesor con, con el que eh, Alberto, Alberto Ortega, eh, que fue... Eh, el profesor con el que más o menos, eh, además en la última etapa mía en la universidad, eh, más contacto tuve y mejor eh, relación tuve porque organizamos ciertos eventos en el festival y él, él ayudó bastante el festival de, de, de la universidad, de, corto, de cortometrajes de la universidad. Y él ayudó bastante a hacer todo lo que es eh, todas las carteleras para eh, todo lo que sería el evento donde se mostraban todos los festivales, todos los cortos del, del festival de la, de la universidad de ese año. Ajá. Yo estuve como director haciendo, eh, organizando ese festival y además estaba en la parte de postproducción ayudando a hacer las cartelas. Eh, poco más tarde este profesor eh, tuvo contacto con SGO y me recomendó a, a SGO. Además yo, yo recuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en un supermercado, entonces yo estaba trabajando en un supermercado y me llegó una llamada de SGO diciendo que oye, les había llegado una recomendación de un profesor eh, mío y que si eh, iba a hacer una entrevista. Y lo curioso, lo curioso de esto es que yo me acuerdo que tenía un amigo que no, no era de, de la universidad que estuvo trabajando en una empresa que se llamaba Quimera y ya, y ya estaban usando un en esta en esta empresa. Y yo me acuerdo que él me contaba, no, es que esto funciona en Linux y claro, yo, yo acababa de salir de la universidad y yo diciendo, ¿Linux? ¿Qué es eso? O sea, no... No, no sé lo que es Linux, o sea, ¿hay, hay software en Linux para hacer postproducción? En, en la universidad nos enseñaron Avid, nos enseñaron After Effects, eh, Premiere, pero, pero ya está. Y yo Exacto. me acuerdo que yo me acuerdo que dos semanas antes de la entrevista, pero por, por, por pura casualidad, dije, me voy a instalar una distribución de Linux en casa. Fue un desastre, no, conseguí eh, instalar poquísimo, claro. pero... En la entrevista con SGO, SGO llegó la pregunta Oye, ¿y sabes de Linux? Y yo me instalé una distribución de Linux en casa Y claro, ahí ya la pegué, la pegué sé muchísimo y, ya... <risas> y así fue como, aparte de obviamente cosas de postproducción Y que, y que también afortunadamente sabía inglés y, y eso era algo que SGO apreciaba muchísimo Porque eh, tiene muchísimos clientes internacionales pues claro. empecé trabajando eh, para SGO. Y trabajar en SGO implicó que, que abras todo tu conocimiento técnico, no porque vos tenías una formación de audiovisual, ¿no? Y, Te, totalmente, totalmente. Había un... abrió un... Bueno, o sea, cosas que ni me, ni me imaginaba. O sea, gestión eh, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, como... ¿Cómo se conectan los discos? Eh, a, a ¿Qué protocolos hay para, para que unos discos vayan a una velocidad a otra? Eh, ¿Las limitaciones que tiene un, un, una CPU comparada con otra? La, eh, la GPU, todo el desarrollo que eh, por aquel entonces era bastante eh, único en, en Mística cómo desarrollaban eh, muchos elementos para que funcionasen a través de la GPU eh, eh, abrió un abanico de, de cosas que no, no llegas a tocar nunca en, en la universidad, porque siempre eh, hay obviamente un, un, un intento de hacerlo más artístico, hay, un, hay una aspiración, ¿no? De, de, cada vez que, que se estudia una carrera o, o en los centros de formación, siempre está, yo creo que eh, se intenta darle muchísimo protagonismo a la parte eh, artística y creativa, profesional, ¿no? A la salida de... Y de repente llegas a un entorno eh, muy técnico donde esa parte creativa está, porque esa herramienta se usa para, para realizar eh, cosas creativas, pero eh, la realidad es que detrás hay auténticos profesionales y, y matemáticos, ingenieros, eh, gente muy, muy, muy inteligente que... Eh, no tiene... Eh, eh, esos conocimientos de, de, de aplicación artística, que es lo que has estudiado en, en la carrera audiovisual. Entonces es un poco, sí, un, una contradicción, pero que no, que no lo es, ¿sabes? Es que las dos, las dos al final se comunican y aprendes a, a que esa técnica se comunique, sí. Un, un intercambio, digamos, tenés que lograr un balance, ¿no? Obviamente que trabajar con desarrolladores tienen una... Digamos, una, una visión de lo artístico diferente porque su día a día es la programación, ¿no? el desarrollo. Es, es, un, es una visión, eh, sobre todo matemática y sobre, sobre todo cómo se traduce lo que a lo mejor nosotros percibimos eh, en el día a día al ver algo, un objeto, lo que sea, cómo se traduce a un, a un lenguaje informático, cómo, cómo se traduce eso. Es esa transformación de analógico a digital que, que una persona que se dedica a la informática la sabe, la, la, la sabe ver y, y hasta que tú no ves cómo funciona así, no... no, no, no te es, te es transparente, no, no, pero cuando entras a, a verlo, empiezas a ver esas conexiones. Y es lo que me ha servido para luego, todo después. O sea, o sea, para el cotidiano con orientación artística. También me imagino Totalmente. yo que habrá aportado un montón para vos en tu experiencia. El poder haber viajado tanto, porque trabajar en desarrollo de software implica ir a todas las ferias. Y cuando vas a las ferias, que es lo que hablábamos con Ale Matus en otra entrevista acerca del DIT, te enterás y estás a la vanguardia de todo lo nuevo que sale, las investigaciones de otros, los nuevos productos, los foros tecnológicos que se abren casi siempre en actividades eh, paralelas de, de las exposiciones, te nutren un montón y te ponen siempre a la vanguardia. Y justamente el desarrollo de, de SGO para el Mística, y los, y los subproductos de Mística, siempre buscaran estar eh, eh, y en, en lo más nuevo, ¿no? en lo más novedoso. Entonces, en el apenas en el momento en que empezó a surgir la idea de la estereoscopía digital, ya SGO estaba desarrollando herramientas de, de, de postproducción de este estereoscópica ¿no? para, para corregir convergencias y que el paro estereoscópico eh, funcione lo mejor posible la estereopsis final, ¿no? Uh -huh. Y también el, el high frame rate, que eso, eh, por ejemplo, Mística se utilizó, y mucha gente no lo sabe, en el, eh, en el Hobbit, ¿no? En las versiones HFR, y también uh -huh. en las, conver eh, las convergencias estereoscópicas de los productos que se hacen en, en, en solidariamente con Hueta desde Park Road, que es de la división de, de postproducción sí. eh, y seguramente vos eh, trabajando eh, con SGO, también tuviste acceso a, a, a eso, ¿no? a empresas que estaban empezando a experimentar con estereoscopía contame un poco tu experiencia sí. con eso El, eh, además es que yo creo que la relación con, con todo lo que son los eventos como IBC y NAB es muy, es muy precisa yo, yo recuerdo ir a eventos del IBC, donde SGO eh, estaba en, en las zonas donde, donde te dan... En, no sé si, eh, Para los que no hayan ido nunca al, al NAB o al IBC, eh, pues son ferias donde eh, las empresas, obviamente, intentan ocupar el mayor espacio posible. Eh, obviamente, el metro cuadrado es bastante caro y, al principio, to, pues la, las mejores posiciones y los sitios más grandes se las llevan las empresas más grandes. Por aquel entonces, las empresas más grandes eran Autodesk. Para ahora, eh, eh, por ejemplo, en los últimos, aunque este año no ha habido los últimos, la empresa más grande eh, es Blackmagic. Pero en, en los alrededores siempre hay como unos stands que estaban ya prefabricados para, eh, obviamente, las empresas que menos eh, capacidad de, de adquirir suelo tenían. Y ahí empezó SGO. Y ahí, me acuerdo, de ahí estábamos haciendo... Eh, demostraciones de, de estereoscópicas además con eh, un monitor que tenía un, un cristal que reflejaba un monitor eh, de, de arriba entonces era era un ángulo eh, de 90 ¿Polarizado? grados y en medio y en medio un cristal polarizado que te mostraba y tenías que encajarlo me acuerdo como cada mañana íbamos a encajar el cristal y, y veíamos calidad, y, no? y, y, sí sí sí totalmente y Ahí hicimos una demo para dos empresas inglesas que estaban muy interesadas en el desarrollo en, en desarrollar eh, producción estereoscópica y una de ellas tenía aspiraciones mucho más grandes que obviamente no conocíamos, no, no sabíamos. Simplemente era esta empresa inglesa que se llamaba, no, ma, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no imaginábamos que esa gente detrás tendría los contactos para ir a, a otras grandes empresas. Ajá. Y la infraestructura de Mística ya daba mucha libertad a poder trabajar con dos streams, ya, ya existía mucha infraestructura dentro de cómo eh, funciona Mística por dentro que, que la ponía sobre una, una ventaja sobre las demás para hacer todo esto y ya Pero luego se automatizaron como siempre. siempre. Siempre fue impresionante, entonces... Claro. Los grandes claro. anchos de bandas que podía manejar Mística les permitía ya trabajar con esos dos streams que necesita la estereoscopía. Y por la organización del timeline también. Y simplemente se hicieron unos automatismos sobre cómo arreglar, eh, eh, cómo mejorar obviamente la estereoscopía que venía de cámara. Y a partir de ahí ya podías ver cómo en el siguiente NAV o en el siguiente IBC, ese eh, GeoMística tenía... Un trocito más grande. Ya no estaba en, en, la, en las zonas de alrededor con los stands prefabricados, sí. no, ya empezaba, ya tenía la capacidad de, de estar en el centro y, y, y creció bastante y fue, fueron, fue una época muy, muy interesante, de, de una época de muchísimo aprendizaje, no solamente para mí, yo creo que para, para SGO también, también lo fue y, y, sí, y fue un boom, el boom el 3D, sí, sí, sí, fue... Y si nunca habéis ido a un NAB o a un IBC, lo recomiendo. Sí. Eh, es eh, el, La sensación que tienes de que estás en el sitio donde están ocurriendo cosas es, es muy grande. Si además lo podéis hacer dentro de una empresa eh, que tiene una tecnología como la de SGO y de repente eh, estás haciendo una demo a una persona de Disney o estás haciendo una, una demo a, a una persona de Sky Television, No estás haciendo una demo y, y, y sabes que ahí Está ahí porque no quiere que Él no quiere perder el tiempo Él está ahí porque quiere ver algo interesante Entonces tú tienes que ir ahí y mostrarlo Y esos momentos, ese, ese, esa adrenalina Porque además hay adrenalina ahí De cuando estás enseñando algo Es algo que eh, la verdad es que Se, se lo recomendaría que por, alguna vez En la vida habría que pasar por eso hacerlo. ¿sabes? Para hacerlo. Y además, luego es... los contactos es, es como un niño en una juguetería para nosotros. Es estar sí, totalmente. en la juguetería más grande del mundo, eh, pudiendo tocar todas las cámaras nuevas, las luces, las grúas, eh, los monitores y todas las aplicaciones que hay, y además que a veces inclusive hay ofertas, ¿no? y si estás pensando en una inversión, te hacen, te hacen mejores precios en esas ferias, y conoces a una cantidad de profesionales infernal de todos los lugares del mundo, ¿no? eh, hmm. el, la IBC Europea que se hace en Ámsterdam y si no, el, la e, e, e, NAB que se hace en Las Vegas. Las Vegas en general se hace en abril y IBC que cae en agosto. En general, en septiembre, depende, depende del año, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos todo versiones virtuales, estamos sonados. Claro, digamos que claro. Nos tenemos que conformar con, con streamings. He, he de reconocer que, que lo echo de menos. Yo creo... Ah, había algo, había, sé que por la situación que vivimos no, no se ha podido celebrar, pero siempre, siempre sacas algo, siempre, siempre eh, conoces a alguien pues, de, de otro país, de, de otra cultura, sí. te, te, te vas a cenar con esa persona, eh, conoces, eh, la verdad es que es una, es una oportunidad. Es una buena experiencia, sí, sí, sí. Para hacer contactos, para conocer eh, profesionales y productos, todo la vez. Eh, recién estás contando que, bueno, est esta virtud que tienen los productos de SGO De estar siempre al borde de, de, de la eficiencia tecnológica Donde yo recuerdo eh, hace muchísimo tiempo ¿no? que, que los sistemas ya podían estar haciendo HD Y muy pocos sistemas podían trabajar en HD Y ahí pasamos a... a, a a la estereoscopía, después al Ultra HD, al High Frame Rate, y, y, y de así, así cada nueva tecnología. Eh, realidad virtual, por ejemplo, ¿no? El sistema de stitching de TSGO de, de es el mejor del mundo, dicho por, por gente que todos los días está haciendo stitching de, uh -huh. de realidad virtual. Y ahora se vienen herramientas nuevas de color, eh, súper interesantes, con un diseño nuevo de interfaz, Así que, bueno, estén atentos a, a, a los nuevos lanzamientos de, de SGO. Mencionaste en algún momento Sky, y yo sé que vos llegaste a trabajar en Sky. Contame un poco de qué se trata Sky, qué hace Sky, qué es. Sky es una, era una, plata, bueno, es una plataforma eh, satelital, es decir, de misión por satélite, de y, y cuando empezaron en 1990 a finales de los 80 ya 1990 y empezaron pues a emitir a través de, de satélite y es cuando se empezaron a extender por todo el mundo distintas plataformas satelitales sky siempre fue como una referencia de, de cómo eso eh, se tenía que hacer y además lo hizo como ya os podéis imaginar, a través de eh, la compra de derechos deportivos, de fútbol. Pues en el momento que eh, hay un boom del de 3D, Sky tiene la intención de hacer un canal de 3D. Y en ese momento el mejor producto que había para hacer eh, estereoscopía era Mística. Y lo, los profesionales de Mística, sobre todo en Inglaterra, en ese momento eran escasos. entonces eh, eh, me dijeron que si sí, les quería acompañar en esa aventura de lanzar un canal en 3D y eh, accedí y la verdad es que fue, fue una experiencia eh, increíble. Eh, la, la intención de Sky ahí era eh, no solamente ya lanzar un canal eh, estereoscópico, sino eh, una apuesta tecnológica. Nosotros somos capaces de lanzar un canal estereoscópico, tenemos la capacidad de, de hacerlo. Y la verdad es que fue una aventura interesante, que una, una, una pena que obviamente ya luego cuando el 3D menguó, pues dejaron de hacer estereoscopía. Pero la cantidad de historias, eh, la cantidad de aprendizaje que hay detrás, la, canti, la cantidad de, de eh, eh, retos tecnológicos que supuso eso, me sirvió para todo lo que es el boom ahora de, del HDR también, porque el reto tecnológico de emitir o de, o de producir eh, material de dos streams, además se grababa ya en 4K, ya estábamos intentando grabar en 4K, porque claro. con todos los con, con la, ajustes de geometría que tienes que hacer en estereoscopía, eh, eh, en ese momento además estaban ya las cámaras RED, entonces se grababa casi todo con las cámaras RED, entonces para ajustar la geometría de las cámaras necesitabas trabajar con, eh, con material de mucha resolución. Y eh, toda esa experiencia de todos esos retos tecnológicos me ha servido para todo lo que ha, ha venido después. Entonces, y, y le ha servido a Sky también. Entonces, al final, eh, por poner un ejemplo que a lo mejor pueda entender la gente, esa apuesta y las apuestas de, de, las, de las grandes plataformas es como la Fórmula 1. Y hacen una apuesta, pero luego muchas de esas investigaciones y de ese de desarrollo acaba llegando al resto tipo de, de producciones. Igual que la Fórmula 1 hace test de, de mucha ingeniería que luego acaba llegando a, lo, a la tecnología de los coches que usamos en el, en el día a día. Porque pues esto es que, igual. Sí, hay, hay empresas que lo que hacen son la, son la punta de lanza de toda una, de un desarrollo tecnológico que repercute en toda la industria. Entonces, uh -huh. haber trabajado en, en aquel momento en, en Sky seguramente que... que tu trabajo, aunque no te des cuenta, era de alguna manera eh, el que estaba hecho por primera vez y era, no sé, el fuego de Prometeo, ¿no? Ir abriendo sí, sí, abriendo, abriendo cada vez más conocimiento y la puesta en práctica eh, límite ¿no? de, de los recursos tecnológicos seguro que te hizo, te hizo eh, desarrollar cierta valentía a proyectos que son casi siempre puestas en prácticas de teorías no de, de prácticas profesionales anteriores, ¿no? Uh -huh. Y seguramente eh, ese tipo de experiencias se te habrán vuelto a poner delante cuando empezaste a, a cumplir otro tipo de rol, que yo sé en tu experiencia profesional has probado trabajar también en SET. Sí, bueno, eh, en el Lab Near SET. No, no, he llegado a, no he llegado a ser DIT. Pero sí he hecho laboratorio Nierset, sí. Y, y contá un poco qué implica hacer ese rol y en qué empresa trabajaste. Eh, eh, esto eh, lo hice con Mission Digital, es una empresa de, de Reino Unido. Eh, eh, es muy especializada en lo que es el trabajo con DITS y, y el, la gestión de material en, en laboratorios digitales para rodaje. Eh, y, y la verdad es que... Eh, eh, es una cura de humildad también porque tú llegas ahí después de años eh, de experiencia, yo estuve siete años trabajando en Sky en postproducción, haciendo postproducción online puro y duro, trabajando con, con eh, archivos de muy alta calidad, con, con fotografía muy, eh, muy bien hecha, con proyectos estereoscópicos complejos y llegas al trabajo de laboratorio y tienes que empezar a gestionar metadata, eh, asegurarte de que eh, eh, los nombres se, se transmiten bien de un departamento a otro, de, de lo que tú te llega, tú lo que, lo que exportas eh, tanto en los ales que van a Avid como, como información de XML como PDFs que luego exportas para que eh, lean los clientes o los, los productores ejecutivos. Eh, de repente te das cuenta de, anda, eh, parecía que en el online eh, ya estaba haciendo muchísimas cosas eh, muy importantes y, y críticas y no, no, no, es casi tan crítico, muchísimo más crítico el trabajo que se hace desde el laboratorio desde eh, eh, en el momento que se hace el rodaje. Si claro. ahí ya sale algo mal, uy, eh, eso impacta luego en postproducción. Y eso me sirvió hablar, también. Podemos hablar un poquitito de, de esa diferenciación entre el rol de un DIT, ¿no? del Data wrangling y del Digital Lab, porque no se entiende que eh, el DIT es como un término que es bastante genérico. ¿no? Parece uh -huh. que es una especialización cerrada, pero uh -huh. no, dentro del, del DIT hay roles ¿no? o tareas. Vamos a llamarle tareas. ¿no? Data Brangling sí. sería simplemente eh, el, el trabajo, ni más ni menos, de tener seguridad ¿no? en, en el rodaje y poder copiar, por ejemplo, eh, la gestión y correcta administración del material, sí. Claro, entonces, si querés contar vos un poquito qué sería entonces la diferencia con el Digital Lab. El, eh, el Digital Lab eh, lo, que, lo que haría sería poner en común el, el trabajo de, eh, eh, que ha hecho ya el, el DIT previamente, eh, tanto pues como be, eh, haber obviamente hecho las copias eh, del, del rodaje de las tarjetas, eh, ya poner también en común pues eh, la, la, toda la información de color que a lo mejor se haya, se haya eh, hecho. El DIT tiene que estar ahí más para, para ayudar y ser un, un, un cadi a, a lo mejor de, de, cogiendo una analogía del, de, del deporte, que el cadi ayuda al golfista a tomar decisiones, el DIT también tiene que estar ahí para ayudar a tomar decisiones al director de foto. El Data Wrangler tiene que eh, trabajar para, eh, para gestionar bien lo que son las distintas fuentes con las que él trabaja, que si el sonidista le da eh, el material, que si las tarjetas de cámara, eh, unir toda la información de metadata, de todo eso. Y el Lab... Eh, luego, eh, todo esto, además, es, a veces se fusionan y, y, el, y las, las divisiones entre las distintas partes, pues... Pues se pierden un poco. Además, depend depende mucho también de... De, del presupuesto de si puedes tener todas esas personas o solamente la concentras en una, que es generalmente lo que pasa eh, eh, con un DIT, o si eh, al menos tienes el, el lab operator que eh, ya luego recibe todo ese material, lo gestiona y eh, crea pues, eh, los, los dailies que se suben a la nube, eh, lo, eh, los archivos de edición para que el editor eh, pueda editar con toda la información correcta de metadata, asegurarse de que toda la información de metadata esté bien en, en sus columnas de Avid, por ejemplo, si usan Avid. Eh, eh, todo, todo eso, eh, eh, como podéis ver, hay muchas disciplinas en, en, varias, en varias cosas. Y luego, una cosa que no, que no he podido hacer y me hubiese encantado hacer, es un, un Daily colorist o sea, también existe la, la opción de que además del DIT eh, haya un daily colorist que por las noches pues eh, eh, iguale eh, los planos eh, que se han rodado y estén preparados para edición. Digamos. Sí, que haga continuidad queda? para que eh, luego se hagan pues, los archivos de edición y, y los, eh, los dailies de la nube y que haya una continuidad y que eso lo puedan ver los productores ejecutivos, que vean exactamente eh, qué es eh, lo que han pagado y qué es lo que se rodó el día anterior, que esto es lo, lo importante. Muchas veces tienes que hacer esto en, en unos tiempos límite de 24, 48 horas, como mucho. Además, es que, además que no lo hemos hablado Daily, de archivado de archivado de material, que, que a veces se nos olvide, pero luego todo esto se tiene que archivar bien y que haya tres copias de seguridad y todo eso. Pues, claro. todo, todo eso. O sea, vamos a hacer un repaso para la gente sí, que ya sí, sí. está introduciéndose en este mundo. En set está el director de fotografía, que, que es el director de, de, de, de un grupo de personas que, está, que están a cargo de diferentes tareas, ¿no? que por ejemplo el, el jefe de, de iluminación, que es el gaffer, y el DIT es es como la mano derecha en, en los términos digitales de la cámara, es el experto en, en cámaras y es el experto en archivos digitales. Sabe mucho de fotografía, obviamente, porque asiste al director de foto y a veces se encarga de manejar ni más ni menos que, que el diafragma, ¿no? Eh, sí. Y así como el foquista se encarga del foco, el DIT a veces se encarga del diafragma. Pero es el también, primer juez, eh, juez de la imagen que, que, que a lo mejor tiene que analizar la imagen y ver eh, si tiene granos, si no tiene granos. Eh, claro, la calidad, eh, digamos. Claro. Es el, es el que se dedica a, a, a asesorar en calidad de imagen también al fotógrafo y tomar decisiones complicadas que tienen que ver con un profundo conocimiento de la técnica. Por eso se llama Digital Imaging Technician, ¿no? de técnico. Uh -huh. Pero además, dentro de ese departamento del EIT hay, hay varios roles que son las tareas que puede cumplir una sola persona, como dijo bien Paco, en producciones chiquititas y en producciones grandes se dividen en diferentes profesionales las tareas. Data wrangling que es el copiado de, de material y copias de seguridad, reportes de, de, de cómo fue la jornada, etcétera. Después teníamos el, el Digital Lab, que entonces lo que hace es incrustar metadatos que vienen del propio rodaje en archivos que van a ser transcodificados para facilitar uh -huh. la edición offline y también para hacer revisiones que se hacen a veces en el mismo momento, que es lo que hablábamos con Matus también. Se envían uh -huh. los, los dailies, ¿no? Daily viene de la época en que el laboratorio de cine, cuando era fotoquímico, tenía una tarea para hacer que era apenas se terminaba la jornada de rodaje, enviar el negativo, revelarlo y hacer una copia para que en 24 horas poder ver esa copia y decir ok, sigamos con la siguiente escena para rodar porque si no quedaba bien registrado, había que volver a filmar eso se hace de alguna manera en, en, en forma digital no se llama Digital Daily uh -huh. y la idea es que en 24 horas poder tener una, un proxy para revisión no casi siempre en 8264, en una nube con seguridad otro proxy para edición, que no es en H2 6.4, sino que ya tiene compresión intra, que es lo cual facilita el rebobinado y el avance del archivo. ¿no? La compresión temporal es más, más lenta, es un formato que sirve para hacer play, pero no para hacer scrabbing, ¿no? es incómodo el scrabbing. Y bueno, el Digital Lab lo que tiene que hacer son esos proxys y además pueden estar hechos coloreados y mejorar el color que se hizo eh, live, o on set, y hacer continuidad, porque a veces cambia un poco las condiciones de luz por, por estar en exteriores o, o incluso necesita un poquitito más de trabajo el color. Y hay que hacer continuidad, donde puedes tener la oportunidad de estar cerca del set, que esto es lo que decía Paco: está near set, no está en el set, sino en un camión a veces o en un escritorio, donde va recibiendo el material que se va rodando. Y la posibilidad de agregar máscaras eh, animadas, ¿no? hacer secundarias más complejas, que después eso hay que transmitírselo al colorista final, eh, todo de manera ordenada. O sea, es un flujo de trabajo uh -huh. muy complejo que seguramente te, te, te benefició mucho tener ese, esa experiencia para poder asesorar más adelante en flujos de trabajo. Totalmente. Te voy a contar una, una anécdota de que me pasó. Bueno, en ese momento me molestó muchísimo. Pero claro, nos concentramos también mucho en la parte de imagen. Nosotros, además, tú y yo, que es que, es que venimos mucho de la parte de imagen, y me acuerdo de, de una noche, porque además, de, depende de algunos sitios, este, esta operación de Lab Operator eh, o de daily Scrolls se hace por la noche y tú tienes que entregar el material a las 8 de la mañana al día siguiente para que lo tenga el editor y eh, se pueda ver eh, los Dailies a las 8 de la mañana, el productor ejecutivo lo pueda ver esté claro. en la ciudad en la que estés o si es una producción americana, eh, eh, está en Los Ángeles y lo, lo revisa en ese momento. Y yo me acuerdo, pasaron 24 horas, ya era otra jornada, eh, y de repente estoy yéndome a dormir y me llega un correo electrónico de, del sonidista que me dice, ¿habéis mezclado mal eh, los proxys H264 eh, que rodamos hace dos días? ¿Habéis hecho un mix cuando pedí que cada canal estuviese independiente? Y yo, anda, ¿pero cuándo se pidió esto? Claro, fue una conversación de hacía muchísimas semanas anterior, eh, anterior Que se pidió que en escenas de playback donde había un baile eh, En ese momento se dividiese eh, los canales para los proxys de H264 Para que se pudiese escuchar bien a los actores Yo cuando hice ese proxy de h H.264 lo hice mezclado, entonces se mezclaba la, la conversación de los de los actores con la música a la, de la que, en la que estaban bailando. Ah, la música claro, ambiente. Es, claro, la música ambiente, entonces eso no era lo que él quería, él quería, obviamente, para para esos HD64, él quería que se, se oyese bien, que es lo que hablaban los actores, la música era secundaria para, claro. para eso. Pero claro, se nos olvida a veces que, que esto eh, tiene dos, dos partes, la parte de imagen y la parte de sonido. Eh, obviamente eso lo que supuso es que la, la, el siguiente momento en el que yo entré a hacer el operator tuve que repetir esos dailies para precisamente reflejarlo y sustituirlos en el daily para tal y como lo quería ver el sonidista, que en el fondo es el responsable de, de cómo quiere que el director lo vea para decidir si se ha hecho bien o no. Entonces... Sí. Es para que veáis la complejidad que hay y que a veces nos concentramos mucho en la parte de la imagen, pero también está la parte de sonido de la que nos tenemos que concentrar también. Es que un editor va, va a elegir un plano u otro de acuerdo al sonido también. Entonces, si el sonido uh -huh. es malo, la toma es mala. Entonces, más vale que ese sonido esté bien en el daily, ¿no? Uh -huh. Y el productor también, porque hay unos dailies que son de review, que los ven productores muchas veces, o productores asociados, y como vos bien dijiste, puede estar en otro país y levantar el teléfono y decir, no me gusta el plano, va de nuevo y va de nuevo. Eh, uh -huh. Entonces, hay que, hay que hacer esos dailies bien, porque en una de esas se puede cometer un error involuntario y hacer que un director levante el teléfono rojo y pida que se vuelva a rodar algo, ¿no? Con los costos sí, que implica eso. Sí, por eso, o sea, sí, es... por eso la, la gestión de color también es muy importante, porque si de repente te, te equivocas de CDL en un plano y se ve más oscuro de lo que debería, eh, te puedes encontrar la sorpresa de que alguien llame o incluso eh, eh, los directores de fotos cuidan mucho su imagen y ven el, el, el daily que ha subido porque es una representación del trabajo que han hecho ellos y, y, y si ven que te has equivocado en algo, te lo, te lo van a decir. Entonces eh, hay que estar atentos a eso porque lo que no quieres es que algo se vea eh, in, eh, incorrectamente que no sea lo que, lo que eh, tanto director como director de foto hayan querido transmitir. Entonces, por eso hay que, hay que eh, trabajar muy bien todos, todos, esas, todos esos elementos que, que tienes que poner en común. Claro, tal cual. Eh, la administración color, entonces, es clave para cualquier flujo de trabajo. Eh, contame un poco vos cómo, cómo fuiste formándote en estos tópicos que con, con la aparición de ACES, sobre todo, uh -huh. hubo una especie de conciencia colectiva sobre el problema de la administración de color que antes no se tomaba tanto en cuenta, ¿no? Es más, hasta uh -huh. casi ignorábamos que estábamos trabajando en un espacio de color. Uh -huh. Pues, eh, curiosamente, eh, de, para, para esto tengo que volver a, a los momentos de estereoscopía y es eh, cuando eh, aquí vemos que muchas de las cosas que hacíamos ya en estereoscopía en Skype nos sirvieron para, para lo que vino después de administración de color. Eh, con las cámaras red, eh, estoy hablando de hace ocho años, ya creo que 2012, eh, de hecho que fue cuando empezó también ACES. Eh, con las cámaras red se, intentábamos sacar una... bueno, intentábamos, consegui, eh, conseguíamos sacar una señal lineal eh, a través del divider de la cámara red, pero en ese momento no existía la opción eh, eh, sácame eh, esto a lineal Había un lineal que luego había que, eh, que multiplicar Escalar por 1.7 ah. Ahí fue cuando empecé a, a entender un poco eh, la, la, la, la ciencia de color eh, La ciencia de imagen de, tanto de, de, un, de un dispositivo de grabación Y cómo luego se transmitía La razón por la que hacíamos esto Es obviamente porque queríamos Mandar muchos planos de efectos a a Nuke, para que Nuke hiciese composiciones e incluso en algunos momentos hiciese, a lo mejor, sustitución en algunos planos estereoscópicos eh, muchísimo más complicados. Eh, y lo, se los mandábamos en lineal. ¿Por qué se los mandábamos en lineal? Porque ellos luego nos lo devolvían en lineal y nosotros aplicábamos, por aquel entonces, eh, no, no, no existía el unicolor de Mística, eh, por ejemplo. Aplicábamos, eh, o sí existía, sí existía, porque íbamos de lineal, no, aplicamos la curva Cineón. Me acuerdo sí. que aplicábamos la curva Cineón para hacer la corrección de color sobre Cineón. En ese momento, Redlock Film estaba, eh, era prácticamente una copia del, del Cineón. Entonces, eh, era prácticamente la misma curva. Lo único que el Redlock Film sí permitía valores negativos y el Cineón no permitía valores eh, negativos. Por aquel, eh, entonces. Pero ahí fue cuando empezamos a hacer eh, gestión de color. Claro. Todo eso nos sirvió para... Eh, hemos hablado de que Sky era una empresa, bueno, es una empresa que siempre quiere estar a la vanguardia de, de la producción. Empezó a decaer eh, la demanda de, de 3D o la producción 3D y Sky no se quedó parada. Sky eh, ya quería investigar sobre ultra HD, investigar sobre HDR. Eh, Sabía que iban a venir nuevos monitores y nuevos eh, televisores que fuesen capaces de, de mostrar la imagen en HDR. Y entonces fue en ese momento que, claro, teníamos las herramientas, que era mística, teníamos eh, la experiencia de trabajar eh, eh, con el material en lineal de, de, de las cámaras red. Eh, solamente había que aplicarlo para empezar a investigar eh, sobre este nuevo estándar. No, hay una curva PQ. Además, es que me acuerdo que todo era... Al, al principio lo, eh, usábamos LUTs para probarlo. Claro. Eh, eh, no, pero hay otra curva que es HLG que está haciendo la BBC con la NHK y empezamos a investigar ahí con distintos con esas esas dos opciones. Luego ya se empezaron a abrir ya todos los fabricantes de cámaras a, a decir exactamente cómo funcionaba eh, eh, toda es, la ciencia de color. Tema, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, de hecho fue fue fue, fue complicado fue muy complicado, complicado. Ahora, la, la gente no se da cuenta de, de las implicancias que tiene eh, que los fabricantes de cámara hayan abierto de alguna manera sus codificaciones mm. logarítmicas y que y que nos digan eh, cuál es la fórmula matemática para, para replicar la, la, la codificación no algunos lo mm. entienden como curva ¿no? pero es una codificación matemática, que resulta en una curva en un gráfico cartesiano, pero es una fórmula, la cual es reversible, ¿no? Haces una inversión uh -huh. de términos y puedes deshacer esa codificación y volver a lineal, que es como trabajan los sistemas de composición, ¿no? Para emular unidades que correspondan con la física de la luz. Y, uh -huh. y además de la codificación, vamos a hablar un poco de colorimetría. ¿Cuáles son los primarios que considera la cámara para mapear el voltaje en colores, entonces eso fue un paso clave para poder hacer un administrador de color de código abierto como, como ACES pero uh -huh. tenía esta implicancia, el fabricante deja de hacer el tone mapping en ese momento y le deja el tone mapping a ACES que lo hace a través de la RRT entonces a partir de ese momento las cámaras empezaban a aparecer entre sí porque claro vos volcás todas las cámaras desde sus espacios nativos y sus eficiencias cuánticas, ¿no? Hay diferencias entre las cámaras, pero el tone mapping, que era gran parte del el look que daba una cámara, desaparece, se unifica, y de pronto no hay tanta diferencia de, entre una cámara RED con una cámara Sony, con una cámara Harry. se empieza a esa época bastante. No son iguales, eh, obviamente que no son iguales. O sea, y ahora... Porque estamos viviendo una época de oro del de, de, de, de trabajo en ACES eh, o de la gestión de color, empieza a haber más entendimiento, empieza a haber más colaboración, pero en esa, en esa época yo, yo recuerdo discusiones acaloradísimas de supervisores de postproducción de, de una empresa y supervisores de postproducción de otra empresa criticándose, oye, es que tu LUT a REC 709 no es una LUT, correcta. No, no, no, perdona, mi LutaRec709 sí que es correcta. Esto está alta, alta. Sí, muchísimas, vos, vos muchísimas conversaciones que quieras. El problema es la continuidad, ¿no? Claro. Entre dos vendors, ¿no? Y justo estás hablando. de Hay dos vendors de efectos visuales y cada uno usa una transformación a 709 distinta. ¿Cuál es la correcta? Y no existe la correcta en realidad, porque... Uh -huh. El gamma es 2.4, pero después está el tone mapping. ¿Cómo haces para meter el gran rango dinámico de la cámara, 14 stop promedio, adentro de un rango dinámico más pequeño, SDR? ¿no? Y entonces, claro. eh, esa, esa fue una confusión que, que sigue existiendo hoy. ¿eh? Eh, un colega hizo una publicación hace poco acerca de, de, de cómo se administraba color en composición y estaba estaba errado. ¿no? Y yo lamentablemente le tuve que decir, mirá, no, no transmitas más ese error porque si no la gente sigue replicando el error conceptual y no, y no terminamos más con este problema ¿no? del malentendido. Así que mi, mi, mi trabajo también como docente es un poquito tratar de echar algo de luz en, en esa oscuridad que todavía existe, ¿no? que, que tiene que ver con, con ordenar conceptos. También los software a veces utilizan terminologías eh, inadecuadas para mencionar determinadas cosas. Sin ir más lejos, estamos hablando de red y hay un concepto que se llama gamma, red gamma 4. Y todo le llama gamma. Y hay algunos software que le llaman gamma eh, a, a la codificación ¿no? optoeléctrica, la codificación optoeléctrica, ¿no? OETF, ¿no? función de transferencia optoeléctrica. Optoelectrónica, eh, es la manera que tiene el fabricante de utilizar los menos bits posibles en un contenedor de video de 12 bits y meter lo que correspondería a meter en 16. ¿no? Entonces, a veces se entiende con que la, la curva C, por ejemplo, le da algo en la sensibilidad que le da una expresividad a la imagen. No. La expresividad <risa> se le da en realidad el K1S1, ¿no? que es la Harry la, la Photometric, la manera de hacer el tour map hacia 709. Entonces, cuando uh -huh. no se entiende bien una cosa a la otra, se confunde curvas en citométrica, ¿no? y, y, y empieza a haber una ensalada conceptual que es muy difícil de, de, después de, de, de ordenar. no Cuando uno aprende mal algo, desaprenderlo es como tratar de enderezar un árbol. no uh -huh. Así que me imagino que, que, que tu trabajo muchas veces es también asesorar a casas de postproducción acerca de de estos términos y, y, y ordenar los flujos sí. de trabajo. Sí, eh, es, es poner en común pues, pues las, las, eh, las confusiones a las que les han llevado los distintos softwares durante, durante mucho tiempo. Cada, cada software ha ido llamando eh, eh, estas, de, de, por ejemplo, la función de transferencia de una manera distinta o, o en otro software aparece como color space o en otro software, pues eh, al final te das cuenta que hay, que hay mucha gente eh, que, que tiene unos conocimientos eh, eh, imprecisos, pero, pero también por culpa de que el, el, la, la, la manera en la que se les descifraba esa información no era precisa. Y entonces simplemente exponer orden a esas, a esas ideas y a esos conceptos que ya tenían y empezar a, a, a hablar y, y, y a entendernos mejor eh, sobre, sobre eh, cómo eh, evoluciona la señal desde la cámara hasta, hasta el, el master final y, y, qué, y, y, y qué pasos se dan intermedios y, y para qué hay una codificación en cámara, para qué hay una codificación de, para archivar la imagen y para qué hay un, una codificación para para el trabajo creativo y, claro, para el y eso space, y después por claro, qué hay otra codificación para el monitor para el monitor y esa y esa el monitor tiene es muy importante muy importante Adem claro además el monitor tiene un entorno alrededor que hace que ve veamos diferentes si el entorno varía no uh -huh. esto, esto lo estuve charlando con otros desarrolladores y claro todo todo el tema de, de, del fenómeno visual que es en realidad lo que es la ciencia de colores se, se encarga de estudiar el fenómeno de la, de la visión, en general, a veces se confunde ingeniería con ciencia de color. Uh -huh. ¿no? Son dos cosas diferentes. Como uh -huh. que la ingeniería se dedica a hacer herramientas matemáticas para manipular el color, etcétera, y la ciencia es el estudio de, de la aparición uh -huh. del color en la mente humana y, y, y toda la fisiología que hay implicada, y, y conceptos que tienen que ver con, con algo que en general es público, pero cuando se utiliza el término ciencia de color, muchas veces se utiliza como, como algo para, para tapar, ¿no? Parte uh -huh. del marketing donde, bueno, no podemos ya preguntarle nada al fabricante, es la ciencia de color, ¿no? Eh, mágica de, de, de, sí. de un fabricante y, y, y nos están tratando de ocultar algo, ¿no? A veces con el marketing. Entonces es complicado. Por algo uh -huh. hablan mal, porque me parece que saben muy bien de lo que están hablando, son fabricantes, son expertos del asunto, pero a veces les prefieren llamarle las cosas no por su nombre para ocultar cierta información, ¿no? y, y bueno, el tema ahí es, es la asesoría, ¿no? El trabajo que vos haces, y, y el trabajo que vos haces actualmente, por lo que veo ahí en, en tu pantalla, tiene que ver ya con el, con el color, ¿no? Con el color grading. Contanos, uh -huh. por ejemplo, cuál fue tu último trabajo, un Poquitito para compartir con, con la gente que pues, está Pues eh, los últimos trabajos eh, que he hecho han, han sido de muy variada, eh, eh, vamos, de, de, de distintos tipos. Eh, desde eh, publicidad, eh, trabajos cortos de publicidad que tienen que ser eh, muy rápidos, se tienen que hacer en un día. Eh, un piloto para, para una serie, de color grading, sí, eh, un piloto para una serie eh, que no que no tiene los presupuestos, sino para un, una plataforma muy pequeña de televisión española. Ese ha sido otro trabajo eh, que se ha hecho y esperemos, deseo toda la suerte del mundo a, a los directores y a la productora que la ha hecho eh, para que la, la consigan vender eh, y poder hacer el resto de capítulos. Eh, eh, una serie de documental sobre humor... Eh, para la 2 que recorren españa con distintos humoristas que se llama un país eh, para reírlo eh, Qué pues pues es un es un documental donde van siguiendo a, a unos personajes y van entrevistando a distintos humoristas o, o actores eh, cómicos de, eh, de españa eh, Diez capítulos y además eh, Agradezco muchísimo que me diesen mucha libertad creativa eh, ahí y, y espero que es algo que en algún momento podáis disfrutar. Y eh, anteriormente, pues eh, la película de historias lamentables, donde aporté eh, un, un poco de color, pero eh, la mayoría del peso de la corrección de color lo hizo eh, mi socia, que es Susana Muniain y eh, eh, que es una película eh, de Javier Fesser que se estrenó el 19 de noviembre pasado y eh, pudimos hacer, bueno en realidad eh, teníamos, eh, estaba diseñado para que tuviese un, una salida en cines eso obviamente por la pandemia no, no se pudo hacer y luego pues eh, se, se decidió eh, eh, estrenarla directamente en Amazon y al estrenarla en Amazon empezamos a empujar por hacer una versión en HDR y todo esto en una película que no teníamos pensado hacer para HDR, no se concibió en HDR en rodaje. Todo el color se hizo para cines y para 709, es decir, para un DCI-P3 y para Red 709. Todo el, todo el pipeline eh, lo hicimos en ACES y precisamente porque lo hicimos en ACES empezamos, eh, Susana y yo, a, a empujar por hacer una versión HDR y conseguimos convencer a Javier Fessel para hacerlo y eh, afortunadamente el día 19 de noviembre eh, te, teníamos una versión HDR y una versión SDR eh, eh, emitiéndose en, en Amazon. Y es un poco para probar, eh, o sea, para, para mostrar las ventajas eh, que tiene el gestionar bien eh, un pipeline de color. La, claro. eh, de repente te cambian eh, el objetivo o de repente te cambian la oportunidad, incluso a nivel ya de negocio. Es decir, ya no solamente es una ventana de, de explotación de SDR, sino que es una ventana de explotación para HDR. Pu puede, puede a lo mejor darle más ingresos a tu próxima producción. Eh, pero gracias a, a diseñar bien ese pipeline, nos dio la, la posibilidad de, de hacer esa versión en HDR. Y además fue una aventura, porque nos dieron tres días para, para hacer el Trim Pass eh, en HDR, en HDR 10, eh, para Uf. Amazon en este caso. Y afortunadamente, gracias a que lo tuvimos en ACES, eh, eh, eh, tuvimos que. Eh, de tener, tener más cuidado de, de cuidar un poco las altas luces hablamos con el director de foto que no pudo estar esos días porque estaba grabando, Alex Catalán y sí nos dijo afortunadamente él estaba está haciendo la nueva película de Amenábar eh, que, que es una, una serie para Movistar que va a trabajar con unos eh, amigos nuestros y compañeros nuestros que son los de Luciérnaga y ya había tenido eh, cierta experiencia con HDR y nos dijo que él eh, eh, no quería, si se hacía una versión HDR, no quería eh, que se pasase, que, que no le, le gustaba que pasase de los 500 nits, que no quería que pasásemos los 500 nits. Entonces pusimos unas reglas, una, un, en el scope pusimos unas guías de dónde de queríamos limitar un poco eh, los brillos y eh, generalmente casi nunca pasamos de esos 500 nits excepto en reflejos o... O movimientos o eh, eh, algunas luces especulares que saltan de esos de esos claro. eh, 500 nits Que no puedes controlarlo todo y luego también obviamente eh, eh, tienes, tienes que tener esa per permis permisibilidad eh, a la hora de, de trabajar ah, Bueno, igualmente ¿viste? El, los, el, los OLED tienen un promedio de 600 así que no estaba tan lejos de una masterización buena para, para un doméstico. Claro, ¿no? correcto, correcto, sí. Eh, de, hecho, de hecho, esa era eh, también eh, mi mayor preocupación. Eh, al ser un máster HDR10, eh, yo quería tener eh, eh, al menos la posibilidad de que la persona que viese esto en un OLED, su experiencia fuese lo más parecida a la nuestra eh, no, con un monitor HDR. O sea que es la última película de fesser Super director, la verdad que tuvieron mucha suerte de trabajar con él. Y sí. en HDR para... En general, viste que en HDR los delibres conviene hacer todo en cascada, ¿no? Empezar por el gamut más grande, el rango dinámico más grande, y después hacer trimpases hacia un rango menor. A mí me pasó lo mismo eh, como colorista, haciendo eh, un, un regrade, digamos que se había hecho en SDR, por suerte en ACES, cambiar la ODT y expandir hacia HDR, lo cual es mucho más trabajoso, ¿no? En general, uh -huh. conviene, digamos, eh, trabajar al revés, hacer primero el máster HDR y, en todo caso, hacer el SDR en lo posible a través de metadatos Dolby, y si no, con, uh -huh. con herramientas de corrección de color. Pero bueno, te toca y te toca, ¿no? Menos mal que estaba hecho en ACES, o en una administración de color, sea cual sea, porque hay muchas administraciones color, y, y poder cambiar la ODT y cambiar el delivery, ¿no? que es esto que vos uh -huh. contabas. Nunca sabés si el producto... ¿Qué es lo que pasó con esta película The a of Night? ¿no? Una una película de, de Andrew Patterson, donde hicimos el color hicimos eh, el ¿Eh? ¿Eh? interesante película por película, por también muy of a little también. Sí, sí, la, la verdad que tuvo muy buena repercusión en festivales y por eso, porque como tuvo esa buena repercusión, eh, Amazon eh, la adquirió y tuvimos que hacer el máster HDR a posteriori. Por eso recomiendo en general, aunque se piense que la película tenga una sola ventana de distribución, hacerla con administración de color porque nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo aparece una nueva ventana de distribución, un nuevo formato, o, o, sea y... o, o, o, no, o no solo eso, hay que pensar también que vivimos en una época en la que muchas historias se repiten, se vuelven a contar de una manera distinta, pero se vuelven a contar. A lo mejor haces una segunda parte de tu producción y quieres claro. hacer un flashback de la anterior. Si está en la misma administración de color, ya tienes el, el 80% del trabajo hecho. No, o sea, hay que, hay que pensar a futuro, hay que pensar Como en el en largo plazo. Que, que necesita o un spin-off también, claro. Necesita planos de eso, ¿no? Imagínate, eh, qué sé yo, una producción de la saga de Star Wars que, que sea un spin-off de una historia y necesiten eh, hacer un insert de, de, a viejos actores de, de, de la saga de Star Wars, sería genial poder tener el footage original y poder insertarlo y que tenga una calidad equivalente con lo moderno, ¿no? Entonces, administración de color te, te va a permitir siempre... Eh, tener un... conservar, digamos, el material en su máxima calidad y conservar el grading o parte del grading, aunque vos cambies al revés, ¿no? De, de SDR a CHR es más difícil hacer el grade, pero posible, porque de hecho ustedes lo hicieron en tres días, ¿no? Me contabas. Bueno, tres días de largas horas. <risa> Fueron tres, tres días de 24 de horas, horas, horas. Literal, eh, Casi, prácticamente. <risa> casi, prácticamente. Eh, no, porque... Lo, porque eh, todo esto llegó muy último momento, nos hubiese gustado eh, tener un día más, pero, pero también ahí eh, nos ayudó muchísimo algunas de las herramientas de pivote de Mística, donde podíamos salvar muchísimo del trabajo en ACS-CCT que ya, que ya habíamos hecho y concentrarnos muchísimo en el trabajo de, de altas luces. Una cosa que, que, que en este tipo de procesos, donde has hecho a lo mejor el SDR antes y luego el HDR, es, es que en SDR eh, eh, no ves eh, eh, saturación en las altas luces que sí ves luego en, en HDR y, y, y tienes que trabajar eh, esa saturación eh, de una manera muy, muy localizada porque, porque es, es, son, es información de color en altas luces que, que en realidad te están distrayendo de la historia y, no, y tú no quieres que te distraiga de la historia, tú quieres, no, no, no, esto, esto tiene que ir dentro de, de, de cómo era. Pero porque simple y llanamente en SDR, en la codificación de SDR y en cómo se ve en un monitor SDR, no veías esa información. Y claro. entonces tuvimos que, que, que controlar sobre todo esa información y preocuparnos muchísimo por eso. Luego eh, estuvimos eh, muy atentos a respetar bastante lo que nos dijo Alex Catalán, el director de foto, de no pasarnos de los 500 nits y, claro. y tener un, un control eh, de, que, que, que fuese contenido todo, que, que el momento en el que saltásemos o llegásemos a los 500 nits fuese un momento en el que se acerca el coche o, eh, o claro. el momento en el que eh, enfocas el sol, Usarlo un momento en el que se bastante ve bastante un semáforo, claro, empezar a, eh, a trabajar creativamente esa, esa señal. Eh, Paco, eh, vale. Los que quieran ver esto de que hablamos del pivot de mística y todo eso, pueden acceder eh, vía YouTube a, a algunas clases que yo he grabado para SGO, son gratuitas, son 10 clases acerca de introducción a mística, y pueden eh, revisar eh, toda la funcionalidad completa de mística, tanto de color como de efectos visuales, con formato de edición, en una intro en castellano, que pueden acceder gratuitamente gracias a... a a la disponibilidad que, que tiene CGO de compartir su, sus productos y su conocimiento. Así que les recomiendo que, que busquen eso y van a encontrar, obviamente, un montón de videos de Paco, eh, <risa> hablando en inglés, eh, pero sepan que también hablaba castellano Paco, eh, sí. acerca de un montón de, de, de herramientas específicas de Mística, más en profundidad, pequeñas pastillas para, para y, y, adentrarse en Mística, Mística tiene su versión de estudiante también, eh, gratuita, donde se puede renovar por dos meses esa licencia y si están interesados en, en conocer una herramienta diferente a la que ya manejan bueno están bienvenidos a, a probarla eh, Paco, para irse rato y justamente me diste un buen puntapié para meterme con el mundo de la educación y de la formación están estos recursos que están online siempre, ¿no? que son uh -huh. iniciativas que hacen los fabricantes también hay eh, muchos youtubers que, que enseñan algunas técnicas, eh, pero muchas veces lo que sucede es que uno quiere hacer como un atajo, ¿no? ir por el camino corto y se quiere encontrar rápidamente con el oficio y se confía tal vez demasiado en, en esas recetas fáciles prefabricadas donde el color es simplemente eh, tirar un par de nodos, pinchar la piel rápidamente e sí. imitar el look de otra película, ¿no? Pero eso sí. está muy lejos del trabajo de colorista. No sé qué opinás vos, y qué consejo le darías a alguien que está empezando o interesado a, a, a empezar a trabajar como colorista y meterse por esa puerta al fascinante mundo del cine. Mm, me, me, parece, me parece que Estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico y creo que, que uno de los problemas de internet y de, y de cómo se encuentra información ahora mismo a través de Google complica mucho el encontrar la, la información exacta. Eh, buscas eh, a lo mejor eh, cómo, cómo hacer una cosa específica dentro de una herramienta, sea Resolve, sea mística, lo que sea, y te sale eh, la respuesta más, más popular que no tiene por qué ser la más idónea, ¿no? Eh, y muchas veces te sale, pues lo que acabas de decir tú, un, un ejercicio que, que para nada es mal ejercicio, intentar eh, eh, igualar el look de, de una película, es, es algo que tú mismo vas a tener que hacer en cuanto eh, eh, estés trabajando con material de, de Alexa y, y, de, y de repente el director te dice, eh, aquí vamos a tener que sustituir este plano y usar un plano de archivo que se grabó... Eh, eh, en otra cámara hace cuatro años, pero para contar la historia necesitamos usar este plano de archivo. Y, y te va a tocar igualarlo a, a, al estilo que has hecho tú. Es un buen ejercicio, pero no, no, no te explica los fundamentos. Claro. Luego, no hay atajos. Esto, esto hay, hay que ser muy claro, no hay atajos. Hay, hay cosas... Eh, y luego otra cosa que no me gusta de, de Internet, eh, esa sensación de que la, la persona que estás viendo a lo mejor en un vídeo de YouTube o Esa persona eh, eh, que, que ve su contenido eh, que nació teniendo ese talento, nació teniendo esos conocimientos, que, que, que, que fue que, que, que se inspiró y, y, de, y de pronto hizo eso. No hay, hay mucha gente con muy buen contenido ahí fuera, mucha gente, pues eh, como Eddie, con horas y horas y horas de estudio y de trabajo. Yo hay muchas cosas que ahora sé. Eh, que cuando empecé a leerlas hace ocho años, no, no, no, no tenía ni idea de, de pero esto qué es, ¿Qué, pero, pero ¿qué me está explicando? ¿Qué es una OETF? ¿Pero qué es una OETF? ¿Pero por qué? ¿Pero qué, qué, qué, ¿qué quiere decir de esto? Un gran artista que se llama Pablo Picasso, seguramente lo conocen, decía que había un, un pequeño porcentaje de inspiración y el otro 95% transpiración. ¿no? Es una frase... Hmm clásica de, de Picasso, ¿no? Ni más ni menos que Picasso. O sea, hay una parte de la, la inspiración aparece, se busca, pero después es trabajo, trabajo, trabajo y, y siempre y, los que más te van a enseñar son los que, los, los que más trabajaron y los que más se, también se preocupan por, por enseñar. Porque enseñar también es un arte, ¿no? No, no es, no es tan fácil enseñar. Totalmente. Y hay, y hay una y hay una humildad también a la hora de enseñar hay un hay, eh, a la hora de, de querer y de querer enseñar bien hay un proceso donde donde tú también mm, te tienes que poner en una posición en el que estoy explicando bien esto esta, esto que estoy explicando a esta empresa que me está pagando para diseñarles bien un flujo de trabajo lo estoy haciendo correctamente para que esto se solidifique durante durante X meses, X años y, y, y no cometan a lo mejor ese, ese error o, o, o, o afiancen mejor sus, sus flujos de trabajo. Eso es algo es, es algo que, que se debería, se debería hacer, hacer mucho más. Eh, y luego otra, otra cosa, colaboración, hablar, el conocimiento, eh, es, es como un, una gran bola de queso, pero de queso suizo, con agujeros dentro. Podemos saber muchas cosas, pero siempre va a haber algún sitio donde... Oye, mira, no, no somos expertos. Yo yo en cosas de informática, a pesar de haber estado trabajando en SGO, pues, pues me pierdo, lo reconozco. Eh, hay cosas creativas donde, donde veo un colorista que viene de Bellas Artes que no le, no le importa tanto eh, su, eh, la forma de trabajar técnica, que, que veo que hace eh, cosas espectaculares, pero que luego yo con mi input eh, técnico podemos mejorarlo y, oye, mira, pues este trabajo que hemos hecho nos va a servir para todos estos deliveries, que si lo hubiésemos hecho de esta otra manera, no, hay, hay, hay cosas, hay que, hay que hablar, hay que eh, eh, colaborar, comunicarse y, y, y estudiar, leer sí, tal cual. Y, y jugar, no, jugar. Es, un, es, es complicado conseguir, eh, como la aguja en el pajar, ¿no? En YouTube es un pajar. Entonces la verdad Totalmente. que es muy difícil encontrar eh, información válida y, y bueno, el trabajo del docente casi siempre es, es, es ese, ¿no? Es poder juntar lo, lo mejor de cada, de cada casa y, y, y tratar de, de mezclarlo, ¿no? Entonces, un poco el, el, el tema de... De, de juntar ese material y ordenarlo, ¿no? darle un orden coherente, que tiene que ver con lo artístico y que tiene que ver con lo técnico, es, es complejo, ¿no? Es, es complejo juntar toda esa información en, en apuntes, en, en ejercicios específicos. Y bueno, y todo el trabajo del docente es un trabajo siempre de investigación. Así que, eh, bueno, los quería invitar un poco también a, a reflexionar acerca de eso, ¿no? Que, digamos que el tutorial, la práctica y la puesta en práctica de un, de un ensayo de una cosa no, y, y no teorizar atrás y no, y no profundizar en conceptos que existen no es que el docente se los haya inventado, sino que es casi siempre un recopilador, ¿no? un comunicador eh, va a tener que ofrecérselo ¿no? a, a los estudiantes, a la gente en formación y todo ese trabajo que hace el docente eh, está siendo remunerado por el propio estudiante, y ese estudiante también, en algún momento, cuando empieza a ejercer su oficio, tiene un retorno, ¿no? De, rap, rápido, yo... un retorno relativamente rápido. Y con, con esto, para ir cerrando, Paco, te quería preguntar si nos podías compartir más o menos parámetros de escalas salariales eh, elementales que hay en diferentes roles. Por ejemplo, yo ya hablé con con Matus, acerca del rol del DIT. Me gustaría hablar con vos, ¿qué es lo que se estila ¿no? para un principiante? ¿no? No, no, no hablamos ya de un colorista profesional uh -huh. que tiene muchísimas películas porque ahí las escalas salariales saltan demasiado, depende del talento uh -huh. de, de, de cada uno. Pero tener una idea más o menos de cuán, cuánto está ganando eh, un colorista por un proyecto o por un empleo, si tenés una idea de eso. Bueno, el, obviamente hay, hay distintos, distintos baremos eh, y desafortunadamente eh, hay distintas situaciones donde, donde no, se, no, no se están dando eh, las mejores condiciones para, para, para gente que, que aprende o, o gente que se está iniciando. Eh, pero generalmente eh, en el mercado español eh, una persona que no es freelance eh, y que está empezando va a estar en, en torno a los mil euros como su primer trabajo y, y, y a partir de ahí pues eh, un poquito más. Eh, generalmente tengo la impresión eh, al mes, eh, quiere decir, ¿vale? Sí, los más mil más. euros al mes. Eh, Generalmente, eh, también hay que ver que muchas de las disciplinas que, las que hemos estado hablando, incluso la de colorista, eh, a medida que te vas, que, que vas ganando experiencia, eh, está, eh, empiezas a ganar tu libertad un poco de, de pues a, a lo mejor ser freelance y empezar a, a valorarte más de, de otra manera, empezando a, a facturar algo... Eh, por una jornada que va desde pues los 300 euros a eh, los 750 euros ya los mejores publicidad, mejores, ¿no? ¿no? digamos, publicidad general que claro. se por jornada 300 claro, eh, pero yo, yo diría que el baremo ahí de para eh, gente que se inicia juniors y, y primeros así, años bueno, cambiamos de trabajo. asistente, ¿no? porque sí, eh, asistente en, en, en edición está muy claro, existe el asistente de editor que se dedica al login, que organiza el material y que hace un prearmado. También existe el asistente de color que puede estar conformando y haciendo una nivelación inicial de todo el material. El asistente de color digamos que es un rol interesante para tener en cuenta también y que es el rol principiante. Yo me hubiese encantado ser asistente de alguien en algún momento. Es una, es una cosa que no hemos, no, no hemos tenido oportunidad de hablar, pero... Pero yo he llegado hasta aquí eh, muchas veces en un, en un camino solitario, mucha, eh, sin, sin una persona que fuese tu mentor o, o, o, o al revés, a lo mejor he tenido muchísimos mentores. He tenido a Roman como desarrollador que me, me explicaba eh, cosas de la señal SDI que, que al principio cuando me lo explicaba no lo entendía y ahora sí lo entiendo. O, o Eddie ha sido un mentor para mí en, en muchas cosas, uso muchos de los trucos que él me ha enseñado en mística. Eh, eh, durante, durante muchos años. Eh, eh, me hubiese encantado ser un asistente, y, y es algo que, que, que creo que habría que... que, que implementar, comentar, ¿no? Implementar que, muchísimo más. Eh, sí. un, rol, un rol preliminar de asistencia para poder eh, tener una formación discipular y entrar en la práctica de a poco y no exponerse al fracaso así tan frontalmente. ¿no? Mm -hmm. Porque... Como yo digo siempre, el, el error es el gran maestro, pero bueno, es el más duro de todos, ¿no? El, el más duro de todos, sí. Hay que aprender a equivocarse y asimilar el error también, ¿no? Porque si no caes en la frustración. Y Totalmente. es genial poder estar tutelado por, por, por otro colorista. Es una recomendación que le doy también a coloristas que van a trabajar por primera vez a veces en proyectos donde el riesgo es menor, de exposición, como un videoclip que contraten a un colorista, que contraten a un colorista para que los asesore ¿no? eh, eh, en sus primeros trabajos, y, y una vez que ya se animan a carretear, bueno, es como empezar a, a, a utilizar una bicicleta, no, al principio con rueditas y con alguien cerca, y después cuando ya haces equilibrio vas solo. Así que uh -huh. es, una, es una buena pauta la que das, la de que los salarios ya profesionales, no, donde vos ya estás expuesto a, o sea, al mercado uh -huh. publicitario, que es muy exigente, un, una jornada de 300 euros es lo que más o menos puede llegar a manejar un colorista que está bien asentado. Y bueno, después en las escalas, la verdad que crecen mucho. Yo conozco coloristas bien sí. situados en empresas, eh, haciendo series que ya, que ya ganan el, el triple que la base, sí. o un poco totalmente, más. Totalmente, totalmente. Sí. ¿No? Yo, yo, yo diría que... que... Que un asistente eh, debe estar en torno a los eh, 22.000 euros al año, algo, algo así, a, y a partir de ahí eh, irá creciendo, ¿vale? Eh, eh, debería ser más. Debería ser bastante más. Creo de hecho que la escuela Upgrade hizo un, un, un cuestionario donde preguntó esto y creo que por ahí entre 20.000 y 30.000 euros al año es lo que ganan los coloristas en España. Tiene su sede en Alemania Upgrade y la, la realidad alemana es un poco diferente. Vos que trabajaste en Inglaterra, eh, ¿sentías diferencia digamos, con los salarios? Hay, hay muchísima diferencia. Hay... Hay muchísima diferencia, y hay muchísima diferencia a la hora de, de la especialización en tu trabajo. Eh, eh, yo hacía, eh, cuando estaba haciendo cosas de, de color, estaba haciendo solamente cosas de color. En España estaba haciendo muchísimas cosas más. Ahí, eh, estás haciendo dos tres disciplinas a la vez. Claro. Eh, hay más especialización. Tienes, tienes un ayudante, tienes un asistente. Yo sí que he tenido un asistente en Sky que me ayudaba a hacer los conformados o que me ayudaba a exportar los planos para efectos eh, cuando estaba en Sky. Eh, a nivel de salario, eh, ahí ya un, un buen colorista debería estar en torno a los 50.000 libras eh, al año. Interesante. Eh, ¿eh? Y, <risa> y un asistente, y una, y una asistente de, eh, está fácilmente entre los 30, eh, 30 trein, eh, 35, 40 mil eh, libras al año. Claro. Es, es otra industria. Es otra manera también de entender esto. Es, es lo que yo espero que, viendo la cantidad de producción que se está haciendo en, en España y en Latinoamérica, espero que lleguemos a, a eso. Es, es mi ilusión y es en realidad por lo que, por lo que yo creo que que tenemos que luchar con, a través de educación y a través de, de trabajo por fomentar una industria. Tal cual, tal cual. Bueno, Paco, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco es que a ti. Un honor. Quede, con la diferencia horaria, también es más complicado, y hacer hueco en una sala para tener un fondo adecuado para, para esta <risa> <también, risa> yeah. eso es, es un tema de organizar la agenda. Eh, le mando un gran saludo a Susana, que la voy a invitar seguramente una entrevista sí. quiero hacer un conversatorio entre mujeres donde yo no voy a participar porque no soy mujer y, y la idea es eh, que, que empiecen a comunicarse las mujeres también entre sí y que hagan discusiones acerca de, del rol de la mujer en, en, en, Totalmente, en, sí, en realmente, estos realmente. entornos profesionales digamos donde hay muchísimas mujeres pero podrían ser un poco más, por qué no. ¿Eh? Así que te agradezco Paco. Yo te eh, agradezco a ti tiempo. la oportunidad. Eh, te felicito por tu carrera, que, que veo que tiene un, un excelente balance entre lo técnico y lo artístico. Y gracias por inspirar a la gente que está adentrándose a estudiar. Y bueno, quedan todos invitados a, a, ver, eh, a, a ver los contenidos de, de, de, de la carrera que estoy planteando y ojalá que Paco sea parte también del de, de staff de docentes para para dar algunas clases de color. Sería sería un honor. Bueno, Paco, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo también. Chao, gente. Chao.